que viven en esa región tengan la oportunidad de, de imaginar un futuro mejor. Son espacios de colaboración entre diferentes actores, entre actores sociales, actores institucionales y empresas, que buscan e interconectar diferentes iniciativas. En lugar de buscar una solución única y estrella, plantear una batería de acciones interconectadas. Lo que hacemos es, por un lado, identificar qué iniciativas